Queremos dejarte saber que nuestra prioridad es que juegues de manera segura. No olvides que solo son válidos los boletos que se compran en comercios autorizados de lotería electrónica. Evita ser una víctima de fraude. Y ahora escucha bien, ya no hay más anualidades. Ahora te lo llevas en un solo pago y podrían ser tuyos. 945 mil dólares que tiene el loto cash ya acumulados y se juegan ya mismito. Al igual que la doble revancha que tiene 200, no, 305 mil dólares y no se vaya lejos porque el Powerball cuenta esta noche con 100 millones de dólares con Lotería Electrónica tienes millones de razones para pegarte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 el número ganador de Wild Ball en la noche de hoy es el número 3. Repito, el número ganador de Wild Ball es el número 3. Ahora damos comienzo a los pegas con el pega 2. ¡Mucha suerte, Puerto Rico! El número ganador de pega 2 comienza con el número 2. Segundo número es el 3. El número ganador de pega 2 es el 2-3. Repito, el número ganador de Pega 2 en la noche de hoy es el 23. Ahora continuamos con el Pega 3. Mucha suerte, Puerto Rico. El número ganador de Pega 3 comienza. Con el 9. Segundo número es el 5. Tercer número, repite el 5. El número ganador de Pega 3 es el 955. Repito, el número ganador de Pega 3 en la noche de hoy es el 955. Y ahora pasamos al favorito de muchos, el Pega 4. Ese boleto en mano, mucha suerte. El número ganador de Pega 4 comienza con el 7. Segundo número, repite el 7. Tercer número es el 4. Último número del Pega 4. Es el 1. El número ganador de Pega 4 es el 7741. Repito, el número ganador de Pega 4 en la noche de hoy es el 7741. Y no olvides jugar con Multiplicador, que aumenta hasta 5 veces los premios menores. Adelante. El número ganador de Multiplicador en la noche de hoy... ...es el número 3... ...repito, el número ganador de Multiplicador... ...es el número 3... ...y ahora vamos a conocer los números ganadores de Loto Cash... ...adelante... ...muchísima suerte a todos los que jugaron Loto Cash... ...para la noche de hoy... ...el número ganador comienza... ...con el... ...31... ...segundo número 21... Tercer número es el 11. Cuarto número del Loto Cash es el 2. Y el quinto y último número es el 5. Ahora pasamos al sorteo de Bolo Cash, que es el número 10. Los números ganadores de Loto Cash en la noche de hoy son el 31, 21, 11, 2, 5 y el bolo cash es el número 10. Ahora vamos a cerrar la noche con los sorteos de la doble revancha. El número ganador de la doble revancha comienza con el 2. Segundo número es el 21. Tercer número es el 12 cuarto número de la doble revancha es el 25 y el quinto y último número es el 5 ahora veamos el sorteo de Bolo Cash de la doble revancha que es el número uno. Los números ganadores de la doble revancha en la noche de hoy son el 2-21-12-25-5 y el Bolo Cash es el número uno. Muchas felicidades a todos los que acertaron. No olviden visitar nuestra página oficial, Rico.pr.gov. Gracias por acompañarme. Los esperamos mañana jueves a las 2 de la tarde. Que pasen una excelente noche. Gracias por sintonizar los sorteos de la lotería electrónica. Tanto de nuestra programación por WBRTB San Juan, WBMTD Mayagüez y WSTETB San Juan 11 Mayagüez. Mis amigos, y estoy en compañía en esta ocasión de la señora Dayanara Tavares de MMM, una amiga de la casa. Bienvenida. Muchas gracias, Sonia. Buenas noches para ti, para todo el equipo de La Alianza. Eh, y claro está, a todos nuestros amigos televidentes que siempre nos sintonizan en cada programa. Para mí, como siempre, un honor estar